Hola, hola, nosotros aquí somos comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con un capítulo mágico, maravilloso de Total War Troya en este DLC de mitos. Recordamos cómo estamos más o menos en la campaña. Tenemos aquí nuestra pequeña zona que conseguimos eh, conquistar y erradicar una de las facciones enemigas. Ahora mismo, bueno, tenemos rebeliones porque esto está un poquito pues, de aquella forma. Luego... También tenemos aquí varias fuerzas invasoras, un par de ejércitos que probablemente vengan a atacarnos, a ver si nos podemos defender como podamos. Esta zona de aquí del norte, que también tenemos que tratar de defendernos o al menos de, de aguantar con estos ejércitos, porque tenemos que parar esta invasión que puede que nos venga por aquí, que esto va a ser, bueno, tarea importante. De, de defensa, y veremos a ver todo lo que podemos hacer. Y luego, al otro lado del Egeo, llegando ya por esta otra zona de aquí, tenemos nuestros tres o cuatro pueblos. Que, ok, ya estamos bajo asedio y esta gente, pues, vale, viene bastante cargadita. Y, y es, es preocupante la situación que tenemos en este lado, porque, fu, o sea, si nos tenemos que defender de las Amazonas y demás. Hay que hacer... Bueno, Ulises va haciendo por aquí presión. No sé si bajará por las Amazonas o se irá por la gente de de París. Pero bueno, veremos a ver el, todo lo que podemos hacer defendiéndonos Y con un pequeño ejército por ahí. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Uy, Epidauro, ¿dónde está? Aquí, vale. Vamos a sacar pasta. Vale, perfecto, me sirve. Es, es, es buena, buena mejora, buena compra. ¿Vamos a poder acercarnos aquí? No lo sé, la verdad es que no lo tengo claro. Orestes no puede combatir contra esto ni de milagro. Buah, es que no tenemos ejército como para... ¿Podemos colonizarlo no? Vale, pues nos esperamos. Ahora lo colonizaremos. De todas formas, vamos a ir moviéndonos o, o movilizándonos en general. Porque me da bastante rollo Vale, este pues como aquel No tiene... Vale, vamos a movernos hasta aquí Este, nos vamos a movilizar a Atenas Exacto, vamos a Verlas venir, entre comillas Porque no sé cómo lo vamos a poder Gestionar todo, vale Aquí podríamos mejorarlo Pero para qué también Vale, aquí estamos barnicionados Sí, vale, pues este espía nos lo vamos a llevar Vale, vamos a hacer que venga hasta aquí Porque este señor no sé a dónde nos va a ir Vale, en Micenas aquí tenemos algún dios No, no Bueno, Artemis Vale, vamos a venir aquí a honrar Vale, exacto Ritual de exaltación Vale, 10 de favor de festo, éxito Vale, bueno, me, me sirve aquí podemos vale, venga, de espanto para ir desmoralizando aquí a la gente éxito, me gusta vale ok, vale, pues teniendo esto ya cerrado eh, creo que nos vamos a mover por aquí, por este lado a ver hacia dónde podemos ir o qué podemos conquistar bueno, más, más bien, que, cómo nos podemos defender, podemos aplicar aquí Uh, profecía de condenación a por la sacerdotisa. Revelar transgresión. ¿De quién? ¿De un agente? Mm, creo que vamos a hacer revelar transgresión. Sí. O sea, porque procedía de condenación. Lo bloquea y ya está, pero... Perfecto. No, vale, aniquilado. Me gusta. Vale, vamos a la zona del final. Vale, vamos a la inmortal. Y listo. Vale, perfecto, ya han perdido ellos el emisario Nos vamos a poder defender ¿Cómo está la guarnición aquí? Importante oh, Estamos enteros, ¿eh? Uy, uy, uy, uy Ah, bueno, ¿podemos tirar la arena de espanto ahora? Ah, vale, no, obvio Vale, pues vamos a defendernos Buah, autorresolución No nos vamos a calentar, ¿vale? Tal y como son los asedios con esta gente O tal y como son los, los ataques con esta gente Mejor autosimulamos. La... Vale, bien, pues han caído. Uh, y entero. Vale, vale, vale, okay, vale. Ok. Bueno, pues buscamos el, el, el botín y listo. Perfecto en la provincia local. Vale, buena defensa. Me gusta. Vale, están saltando mi No van a saltar a Mileto? Eh, eh, eh, Coordinación veliga. Aquí, rey. Vale. Me gusta. Eso es vale vale pues con todo esto yo creo que nos vamos a quedar tal y como estamos que no da para o sea no da pie a, a nuevas movilizaciones vale sí porque tenemos bueno estamos mal de, de ejército etcétera vale eh, eh, eh, notificaciones qué más cositas hay edificios dañados si sí, esto no es nuevo construcciones ero garnicionados sin mover Ah, bueno, ya, pero... No vamos a atacar. Ah, bueno, tenemos puntitos para subir. Vale, vale. Vale. ¿Alcance o munición? Vale, vamos a meterle alcance. O sea, eh, perdón, munición. ¿Podemos reclutar unidades de proyectiles desde aquí? Bueno, no, tenemos solo honderos. Qué triste, tú. Qué triste. Eh, vale, pues nos vamos a quedar así, porque no sé siquiera si podemos o si somos capaces de conquistar una guarnición de estas con lo que llevamos. Vale, vamos a meterle más gente a este señor. Que siempre está bien. ¿Este aguanta bien las flechas? Vale sí, no, vamos a meterle un par y ya está, con eso nos valdrá para saltar, supongo y haría... es que esto es el problema de siempre también o sea que no está demasiado satelital o demasiado fuera de nuestro rango como para realmente poder asumirlo vale, Voy, vamos a darle calor Ay, pero no a series, ataca directamente Vale, bueno, a ver, lo dicho A ver si nosotros podemos aguantar lo suficiente como para que las amazonas se debiliten Y, y podamos empujar con, con Esparta y con y con Ítaca Y que realmente las consumamos O sea, que no tengan poder de reacción porque le estamos ahogando por muchas frentes y ya está Nosotros, con ser capaces de defendernos allí en nuestra casa Y, y aguantar Me sirve Supo que Bueno, más adelante conforme lo vayamos eh, Viendo Conforme vayamos mejorando O moviéndolo todo un poquito Ánimo esa Vale, vale, bueno, está bien Buah, Nosos sí que me da miedo Porque Nosos vienen desde el sur Tranquilamente, tienen una cantidad de peña Brutal, los Feacios What? Atre y Miseras, unidos contra todos se prepara a enfrentarse a nosotros. Uy, un espiadido. El aliado se moviliza contra el asentamiento. Efeso. Joder. Profecía de combinación con éxito. As Dios. Asesinar al rival. Éxito. Madre mía. Vale, vamos a conquistar esto. Uy, no tengo. Vale, pues parece que no, que no tengo. Vale, vamos a mejorar a esta señora. Sabia mujer. Arenga de espanto. Eh, eh, eh, eh. Vale, vamos a hacer la inmortal ya de ya. Y vamos a por otra arena de espanto. Perfecto, no falla ¿eh? esto. Maravilloso. Ok. Ahora bien, ¿qué más tenemos por aquí? Uy, el puerto. Esto nos va a dar comida. Vale, perfecto. Pues vamos a mejorar el puerto. ¿Podemos reventar a esta gente? ¿Por qué no? o sea, vale, y ahora aquí venga de espanto éxito, vale, pues de la, firma, de la misma forma que hemos hecho eso hacemos este uh, espérate acércate aquí envenenar pozo no llega Oh, ya es mala suerte, eh. Vale, vale, vale, vale, vale. O sea, solo con los arqueros micénicos y con, bueno, el sacerdote y la línea que tenemos, yo creo que debemos ser bastante capaces de reventarlos. Además,. Contra los arqueros estos podemos meter los centauros y deberíamos bast aguantar bastante bien contra los contra los, los hombres de maz. Además, asumiendo que nuestro héroe es bastante más fuerte y que los bufos que les da a nuestro muro de escudos son muy buenos, yo creo que podemos pasar bastante por encima de este ejército. Es una lástima que la guarnición del, del asentamiento no nos apoye. Porque nos daría bastante, bastante, bastante... Eh... Bueno, a ver si más o menos está parejo metiendo otro ejército. Obviamente pasamos por encima, ¿no? Pero... Poquito a poquito a ver qué sale. Veremos. Vale, continuar. Vamos a por ellos. Eh, clima seco, perfecto. Comenzamos el despliegue. Mm -hmm. Los adeptos del culto de la hidra Han consumido la carne y la sangre De la bestia Lo que les ha otorgado poderes sobrenaturales Vale, bueno, ok ya, no, Tampoco nos está contando nada nuevo Vale, no sé si podemos eh, optar Por girarnos un poco O oh, vale, más o menos así Espérate, echamos todo para atrás Y plantamos aquí Una buena línea Eso es vale vale, yo creo que vamos a hacer así para tener como Vale, esta primera uy. esta primera línea vale, esto lo vamos a poner en el grupo 1 ahora bien estos aquí de vale, como de segundo refuerzo Y mejor, sin duda, vale lo que pasa es que no sé si estamos luchando muy poco anchos vale, esto va a ser el grupo 3 perfecto, Agamenón que vamos a meter aquí en el centro grupo 4, vale, luego vamos a tener a todos nuestros jinetes aquí en esta zona de aquí. Perfecto. Y nuestro señor de la Hidra Puede atacar las unidades aliadas. Menor potente. Pincha daño con el tiempo. Vale. Vale. Venga, nos movilizamos. Vale, un poquito de velocidad ahora al principio Que cuanto más aceleremos mejor Uy, él se está ubicando más Hacia aquella zona eh, Obvio, a ver, está viendo también Los centauros, ¿no? Moverse, pero No me gusta ¿Vale? Vale, vale, pues seguimos, menos Vamos a por ellos, ¿nos va a querer Entrar por aquí debajo, puede ser? Sí, sí, pues a mí me da igual, yo voy a entrarte De cara, ¿eh? Vale, agamenón, Un poquito de velocidad para todo el mundo. Vale. El grupo 3, ¿dónde vamos a disparar? Pues probablemente vamos a ver si nos podemos cargar eh, arqueros o gente del muro, por ejemplo. Entrar ahí a muerte a disparar. Vale, el grupo 1 vamos a adelantarnos un poquito. El 4 con Agamenón también el 6 también, el grupo 2, no se queda atrás te están atacando a tu héroe oh, oh, oh, oh. dime que estás entrando. rey rey, rey, rey, rey, rey, rey vale Bien. El enemigo ha detectado. Ah, Piñar aquí, de aquí, aquí. Vale, rapidito. Vale, vamos a estar por aquí. Vale, muy buen bufo ese. Muy, muy, muy buen bufo este. Vale, esta curación es brutal. Entramos aquí a riñón. Perreros empiezan a titubear. Vale. Vale, vamos a sembrar el caos con agamenón por aquí. Venga, recuperar, necesitamos moral ahí. Eso es, nos hagan acentados ahí, me vale. Eh. Venga, vosotros recuperados, han hecho huir a tus guerreros. venga. Vosotros fuera el nuevo escaramuza, fuera el nuevo escaramuza, pero reventar esta gente a que nos vienen de cara. Eh, qué puto error. Me activa la aristía ya. Ares, tus guerreros se están reagrupando. Vale, vale, vale. vale. Vale, vamos a activar la lista porque no sabemos cuánto la vamos a poder usar, así que. Con más razón, nada, qué o sea, menuda masacre, tío. Corre, Corre, corre, corre. Los guerreros se están reagrupando. Venga va. ¡Puta! Mm. Una, una carga brutal perdiendo! detrás y literalmente me no da perdiendo! Mm, horroroso todo igual. Horroroso ¿eh? todo. volver aquí. Nada, pero el resto está todo mal. O sea, no hay nada que salvar. Todo el mundo muriéndose. No sé, nada, nada, nada. Eh Supongo que demasiados proyectiles. Literalmente, supongo. Porque no sé qué ha pasado. O qué ha podido pasar para que se vaya todo al traste. Nah, es que la sensación es tan agria con la campaña. Pero tanta agria. No no acabo de entender el, el. Joder, el cómo tenemos que gestionar, cómo tenemos que defenderlo todo. Vale, no nos han matalero, tenemos que reventar las cosas y nosotros no nos hemos tocado casa. Y ahora vendrán por nosotros y nos acabarán de fundir Oh, bueno. Buh, evitar batallas. Ok. Mm, vale, pues los movimientos que nos quedan son ninguno, supongo. Vale, vamos a Corinto Vamos a hacerle aquí a este señor Exacto, dos de milicia Para literalmente estamparlos ¿Este ejército puede luchar aquí? Sí, con bastantes garantías Al menos debería Vale, otro resolvemos y ya está Vale, vale, vale Vale, vale, vale. Bueno, no le ha hecho falta ni, ni estocarlo Vale, nos quedamos el botín. ¿Y a dónde vamos? ¿En Glass o en sitio para defendernos, no? O sea, ok, nos establecemos aquí. Hay bastante zona tranquila, entre comillas. Vale, o sea, podemos establecer aquí una buena frontera para que no nos tosan. Bien, con este señor, ¿qué vamos a hacer? Vale, vamos a subirlo de nivel. Agente doble, no. Recursos de la región local. Capacidad de movimiento estadista. En los asentamientos. Hombre, pues ni tan mal en verdad. Si somos capaces de hincharnos a, a, a influenciar aquí. Vale, perfecto. Y poco a poco vamos haciendo cambiar la influencia de los sitios. Si somos capaces de, de hacer nacer rebeliones. Pues perfecto. Vale, ok, aquí estamos en la mierda Vale ah, ah, ah, ah. Vale, viajando al otro lado del Egeo Como ya sabemos nuestra situación Vale, podemos mover Es que si nos... Movilizamos aquí. Mal. Porque este no sé hasta qué punto somos capaces nosotros de... De contestar lo que tiene. Fua. Yo creo que no. Además, su héroe, ¿de qué nivel es? De nivel 2. Y en Colofón no sabemos qué hay. Pero tampoco podemos empujarlo. Lo que pasa es que este... Asentamiento con esta mujer va a crecer cada vez más. A ver, podemos acercarnos y ver si somos capaces de limpiarlo bastante fácil. Oh, la guarnición de F se debería aguantar este ejército. Así que vamos a jugárnosla. ¿Por qué hemos venido a jugar? Vale. Ok. O sea, literalmente lo único que me preocupa son los cazadores. Pero teniendo... Eh, las ondas, yo creo que deberíamos poder bastante bien son dos héroes, eso es lo único que tenemos que luchar contra ellos vale, tenemos vale, tenemos Vale, Artemisa que nos da poder y a Ares que nos da beneficios a, a, a, a gente del ejército con H y espada, tenemos todo lanzas vale no sé, la verdad es que en nuestro árbol tecnológico no sé en qué momento o cómo sacamos gente con... Con hacha Creo que no llegamos O, o si llegamos es royal final unidad de élite Cosas así Así que yo creo que deberíamos De descartar Ares Ya Y por ejemplo Tirar a por efecto Que nos da armadura Y cosas así Efesto está bastante bien dicho Vale Comienza el display eh, eh, eh. Vale Todo esto un grupo Todo esto Otro grupo Uy Vale, eh, vamos a entrar por esta. ¿Sí? Así cara arriba. A mí siempre me ha más esta, esta zona. Vale, vale, y nos trae aquí y ya está. Uh, peligroso si nos quiere bajar esta mujer. Andando desde aquí. Vale, ahí, sin pensarlo ¿Y cómo vamos a reunir? Ah, bueno, tenemos que acercar bastante, bastante más De hecho, vamos a dejar este señor aquí O esta línea aquí Vale, esto lo vamos a aislar en un grupo Vale Cuanto este señor empiece a disparar se va a montar uno, Un fregado Pero vamos, ¿de qué forma? Pero, hijo mío No te ha gustado la posición, es eso Toma ahí Uy, wow. A ver si podemos Darle como un tiro Más directo Vale, no. Ay, ay, ay, ay. Ahora mucho mejor. Strike hard Vale. Slingers ready. Vale, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, eso es. Nos quitamos casi un héroe de encima. Esto es. Ah, bueno, daño el proyectil. Cuando podamos lo tiramos y listo Vale, vale, rey Dios, vaya fregón Vale Vale, de hecho vamos a llevar dos aquí Esto aquí, vamos a ir metiendo daño En el resto de, de unidades Por aquí no baja nadie, pero esto está bien aquí eh, Cerrando el paso Por lo que pudiera pasar Vale, vamos a ir cargando ya Vale, nos vamos a dejar esta aquí ancha por si se escapa alguien, pero bueno. Tus guerreros han detectado enemigos ocultos. Por ahora estamos bastante bien. Vale, estas dos, otros aquí. Venga, venga, perfecto. A ver si podemos entrar y, pe y pegarle otra, otra pedrada. Vale, esta está aquí perfecta. Porque esta gente no sé si va a venir a cargarnos ya. Vale, vale, vale. No podemos cruzar. Bueno, se está perdiendo la moral. Vale, con nuestro héroe vamos a empezar a pinchar en este... Bueno, que recupera la moral. espérate Vale, pues aquí, aquí Nos giramos y la reventamos Eso es, eso es, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, nada, nah, está sobrepasada Está sobrepasada Perfecto, perfecto Muy bien, muy bien las flechas enemiga? Vale, con nuestro señor Tenemos Vía libre, bueno, está complicado Vale Vale Vale, voy a mandar estos para acá Porque nos hace falta ya Vale, vamos a ser listos Vamos a traer a este señor aquí Aunque le cueste un poquillo llegar pero vamos a tener un tiro bastante más limpio venga dale rey Han hecho huir a tus guerreros. Vale, vale, pues colapsamos aquí y ya está. Venga, dale. Que tienes el tiro recto, hijo. No puedes fallarme. Oh, y vas a tirar ahora parabólico. Te mato. Oh. Para matarte. Venga, ¿llegamos o no? No, es que se va a poner el disparo por... Bueno, ahora si sí está parada, pues como aquel Tus guerreros sí, bueno. se están reagrupando Vale, vale, vale, perfecto Pues volvemos al combate Venga, echa un tirito por aquí Y cárgate la barra de energía Eso es Cárgate la, bar... la barra de rabia están atacando a tu héroe Venga, buen tiro y para adelante Podemos, podemos, podemos, podemos, podemos, podemos? Venga, volvemos Vosotros aquí también Vamos a por ellos Por Ares, Tus guerreros Se están reagrupando Ah, vale Perfecto Es lo que necesitamos Aquí Venga ahí A reventarlos todos ¿Cómo es posible Que mi héroe Haya aparecido Contra esta gente Tú En combate Cuerpo a cuerpo A ver, yo que sé Como aquel Pero eres un héroe y además no de nivel bajo tampoco, o sea, está nivel 5, está bien. A esta gente huye de las pedradas, me gusta. Eh, a ver, quitamos un nuevo escaramuza y empezamos a reventar las cosas. A, a pedradas otra vez. Eh, pero hombre, no girarse así. Ahí, ahí, a recibir fuego. Eso es. Recuperar la moral, que están tus tropas aquí dándolo todo. Oh, vale ahí, ahí, ahí Con el arco te quiero Buf, buf Ya, ya puedes reventarlos con... Con el arco Venga, un buen tiro, un buen tiro, un buen tiro, un buen tiro, tiro. ¡Hola! Oh, venga, vale, me dejo esto fuera Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue sigue. Ahí, ahí, ahí, incombustible Me gusta Vale, cambiamos el objetivo Oh, vale, eso es daño colateral Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Seguimos, seguimos, seguimos Otra, vamos Dale, Rey Ahí, que no te acaban de llegar Perfecto, madre mía, que bien hemos usado los cuellos de botella Me gusta Vale, vale, vale Cambio de objetivo, ahora aquí Venga, hay un flechazo ahora. Vale. Vale, vale, vale. ¿Puedes? Ah, cuerpo a cuerpo no sé si te destruye. ¿eh? Venga, rey. Que no vas a tener posibilidad de usar la alistía ahora. Qué cabrón. Se han venido para acá, ¿eh? No, se lo han llevado por el medio no ha fallecido pero le han reventado la moral así que feo está eso ojo, qué bien, que bien, que bien, que bien, que bien qué bien. ¿lo conseguiremos? hombre, la verdad es que ondas tenemos, o piedras tenemos bastante para poder masacrar vale, estos han perdido la moral, así que ya me da un punto igual vamos a ir a por el resto Bien, nah, están todos reventados. Estamos teniendo suerte porque gracias a los proyectiles estamos aguantando muchísimo más. Vale, vamos a coger y vamos a avanzar con uno. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. tan tanto tío vale vale vale los reventamos los reventamos ahora que vienen de cara bueno tenemos que ser precisos ¿Qué dices no no no no no no no no no no no no eh, ver, no nos han hecho no no no no no no no no no no no ¿Cómo va a ser una derrota, tío? Buah, lo que me faltaba. No, y ahora nos revientan el ejército, seguro. O sea, 99%. Vale, o sea, nos cargamos a los dos héroes, pero derrota. ¿Qué teníamos que haber así con otro, goloditas? Daño del ejército, carga de unidades... We will claim victory. No chance of that. Buah, miedo me da esta gente ahora Vale, ok Vamos Vale, no, este se tiene que quedar aquí porque hay que subir la felicidad de la población Pero muchísimo Construcción disponible, sí, pero no tenemos nada para poder construir Así que fuera Y nada Listo, ya todo revisado. Vale, pues nada, cerramos turno y vemos a ver cómo se queda la situación y ya con eso cerraremos el capítulo de hoy y veremos a dónde a dónde tenemos que llegar. Complicada situación la que se nos queda, ¿eh? No ganamos una batalla. <ríe> Perdemos ejércitos aquí y allí. Es imposible defenderse. Eh, no sé. Tantalis. Oh, efectivamente, van a entrar a reventarnos. Vale. Bueno. O sea, estaba claro que íbamos a perder algo de esto. Porque estamos, o sea, estamos en una situación súper precaria. Muy difícil de, de, de asumir una buena posición y asentarse. Así que. Elis, Aziz. Bueno, no, Aziz no nos ha atacado, mínimo, por lo menos. Nosos. Aptera... ¡Pua! Y no nos, Dios mío. Eh, pues nada, al pozo. Porque siempre nos han reventado ahora más. ¡Joder! Menuda campaña, señores. Un aplauso a los que estén por aquí, llegados a este punto de la campaña, porque se ha hecho dura, dura. Ah, menos muerto, vaya, no me lo esperaba. Vale. La rebelión es inminente en el Atmos... Oh, aquí. Joder. Por si tuviéramos pocas cosas. Eh, claro, y ahora atacar esto es horroroso ¿no? Vale, bueno, ok Pues lo dejaremos esto para el próximo capítulo Veremos qué podemos hacer, cómo los podemos movilizar, etc Pero pinta un poquito feo Todo en general, así que nada Dicho esto, espero que os haya gustado Que estéis disfrutando, recordad seguirnos en las redes Que está toda en la descripción, también Suscribiros a la Taberna, que estamos haciendo contenido de calidad Y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo, venga hasta luego Adiós